Hola señorita, gracias como loco por su tiempo y su paciencia en esta mini entrevista. Eh, señorita, usted viene a aplicarse las inyecciones de moringa. Sí. ¿Por cuánto tiempo ya lleva poniéndoselas? Ya voy casi a los dos años ya. ¿Dos años? Sí. ¿Y con qué frecuencia se las pone? Cada 15 días. Cada quince días. ¿Cuál fue los primeros efectos que usted sintió cuando empezó y a cuál número de inyección? A la segunda, a la tercera A la quinta me comenzó a doler durísimo Me dolía duro ¿La puesta dejó... o donde no, usted en tenía? El seno, ¿no? En el seno Que tuvo que una vez hacer infiltraciones Porque ya no agotaba el dolor Entonces le dolía y, Sí Y después ya con el tiempo ya me fue quitando Entonces cuando se puso la quinta inyección ¿Sintió un dolor ahí? Sí, me daba unos dolores bien feos ¿Y en cuánto tiempo ya empezó a desaparecer eso? ¿Qué será? Ya va a ser unos cinco meses, pero más era por el estrés, por lo que yo estaba... Claro, haciendo. cualquiera. Y ahorita que estoy trabajando ya no me duele nada, ya duermo. ¿Qué, qué era lo que los doctores le dijeron que tenía? A mí me dijo que tenía cáncer al seno y me decían que voy a vivir 15 días si no me hago la operación, que tenían que cortarme el seno. ¿Y ahí usted qué, qué dijo? Nosotros con mi esposo dijimos que no y a tiempo mi sobrina había oído de esto y nosotros fuimos a dar con el hermano acá en la frutería y en el parque y desde ahí ya comencé a frecuentar y ya me ve cómo estoy. ¿Y al cuál, a cuál número de vacuna ya estaba ya del otro lado bien? Yo ya, ¿qué será? Al año yo ya estaba ya. Ya estaba totalmente sí, recuperada. Sí, el hermano incluso le decía que ya no estaba grande el, la bolita y todo eso. Ahorita solo tengo una parte de aquí, una puntita, nomás más duro. Pero no me sale nada, ni me han salido otros abscesos, nada. Solo ahí. Y ahorita ya pude trabajar y ya, ya no me duele nada, ya puedo dormir. Entonces ya tiene una vida normal. Sí. De lo que los doctores le habían sí, dicho que tenía 15 sí. días. Incluso se me hinchó esta parte de aquí. ahorita ya está normal, ya... Se me hinchó la parte de aquí del, de, del pezón. ¿Cuando estaba curándose? Se me fue para adentro, no, no, al principio. ¿Al principio? Se me fue para adentro el pezón. ¿Con las primeras inyecciones? No, no, cuando recién me detectaron. Ah, antes, antes sí. de las inyecciones. Y ahora ya con lo que el hermano me curó ya está normal. ¿Ya salió. tiene la forma normal? Sí. ¡Qué bendición! ¿Y has mejorado la nutrición también, las comidas? Sí, ahora ya me estoy flaqueando, ¿verdad? porque igual, bueno, como estoy trabajando, todavía no pasa. Ya, Marta Verónica, es una alegría, sí. ¿Sí, ¿verdad? Le ganamos una batalla al monstruo. Sí, sí. ¿Sí? para que sí. también, yo sí digo que deberían seguir, pero tal como dice, porque claro. si no, no sirve de nada. Tampoco. Claro. O sea, tener una buena nutrición junto ¿Sí? con el tratamiento. Uh -huh. Cuidarse más que todo. Seguir al pie, porque hay personas que se ponen y después ya no vienen, entonces no. Seguir con el tratamiento. Claro, sí yo, sí, yo sigo hasta cuando. ¿Y ahora cada pueda? cuánto tiempo te las pones? Igual yo cada, cada 15 días. días. Sí, yo mientras pueda seguirme poniendo, me sigo poniendo. Ah, qué bendición. Bueno, gracias por tu tiempo y full gracias. Uh -huh.